en el que cada vez más población vive en centros urbanos la movilidad es uno de los aspectos clave que condicionan el buen funcionamiento de nuestras ciudades en las ciudades en las grandes ciudades eh, a día de hoy vive más del 50% de la población en los próximos años está previsto en 2050 más del 66% de la población mundial vivirá en las grandes urbes creo que las, pre las premisas en el urbanismo en estos últimos 20 años han cambiado eh radicalmente. Yo creo que todos hemos tomado conciencia de que no podemos seguir creciendo o que al menos no podemos seguir creciendo como lo veníamos haciendo eh, hasta ahora por razones diversas. Por un lado porque las tendencias demográficas eh, no son a que la población se incremente, la, la, la tendencia demográfica en la Comunidad de Madrid, en Fuenlabrada y en el conjunto de España y de la Unión Europea es a que la población eh, se mantenga en los niveles que tenemos ahora o que incluso eh, decrezca ligeramente. O, por otro lado, yo creo que tenemos una responsabilidad colectiva con el planeta y con eh, la lucha contra el cambio climático que tiene que tener una incidencia directa en, en, nuestras, en nuestras vidas. O sea, en este momento, la mitad, más o menos la mitad de la población mundial, vive en ciudades, y yo creo que eso nos permite plantearnos la movilidad y los desplazamientos eh, de una forma eh, radicalmente distinta. La movilidad es un factor que afecta a la sostenibilidad y a la calidad de vida a la que podemos aspirar en los espacios urbanos, de modo que es esencial desarrollar formas de desplazamiento lo más eficientes y sostenibles posibles. Tenemos que pensar en que la movilidad la realizamos en una zona mucho más pequeña, nos desplazamos en torno a 50 kilómetros alrededor de nuestra, de nuestra residencia, con lo cual bueno, pues yo creo que ahí el transporte público tiene que desempeñar un papel fundamental eh, y tenemos que ir a buscar nuevas formas de, de movilidad. No podemos seguir con eh, la movilidad pensada exclusivamente en el vehículo. Eh, privado. El vehículo privado, eh, yo creo que ha cumplido una función muy importante en estos últimos años, pero yo creo que en este momento nos estamos dando cuenta que hay razones en el que demuestran que debemos de cambiar y debemos de eh, apostar por otros sistemas de movilidad. Creo que desde las administraciones, en primer lugar, debemos que hacer un proceso de participación ciudadana para debatir sobre todas estas eh, cuestiones y que luego yo creo que hay medidas eh, que debemos de impulsar eh, tanto desde un punto de vista fiscal como eh, de regulación del transporte para eh, ir restringiendo el transporte privado en algunos en algunos ámbitos. Y luego, quizás entre medios, eh, se pueda pensar en otras medidas eh, como puede ser la electrificación. Es fundamental que los pasos que vayan dando las administraciones, bien las locales, bien las gubernamentales, vayan alineados hacia esos objetivos de movilidad libre de emisiones movilidad compartida para la eficiencia de los recursos y dar cabida a esas nuevas movilidades como por ejemplo el, el, todas las aplicaciones móviles eh, que están permitiendo a los usuarios acceder a servicios como el car sharing o como el motosharing ¿no? ese marco regulatorio de las administraciones eh, tiene que ser eh, firme y decidido y fomentar el uso de vehículos sostenibles y, eh, y eficientes también dentro de un marco general regulatorio como de ordenación como puede ser eh, el marcado por la DGT. Es decir, son distintas administraciones que tienen que marcar un marco eh, que permita el desarrollo de estas actividades y que además de pasos para una descarbonización de la movilidad en las grandes ciudades. Es fundamental. Hoy en día, numerosas ciudades están incorporando elementos relacionados con la movilidad en la planificación de las ciudades del futuro. Un ejemplo es Fuenlabrada, ciudad del sur de Madrid. El objetivo es, por una parte, revisar el plan general, porque entendemos que la ciudad que tenemos ahora, o la que diseña el plan actual, está ya finalizada y además eh, corresponde a las demandas de otra, de otra época, de otro momento histórico, y que ahora tenemos que abordar eh, pues una ciudad eh, mucho más sostenible, que en vez de mirar hacia afuera, porque en las últimos eh, ...décadas hemos estado creciendo hacia el exterior... ...que mire hacia el centro de la ciudad... ...que se eh, preste más atención a, al tejido consolidado... ...en el que cuestiones como la rehabilitación de vivienda... ...como la movilidad... Eh, ...pasarán a ser eh, aspectos yo creo que fundamentales... ...del urbanismo en los próximos 20 o, o 30 años. Todas las personas eh, como ciudadanos y como ciudadanas... ...pues iremos asumiendo una mayor responsabilidad... ...y un mayor compromiso... Entonces Yo creo que tenemos que apostar fundamentalmente por el, por el transporte público, eh, sobre todo en los grandes desplazamientos, y luego tenemos que apostar por otras formas de movilidad pues como son la piotanización o, o, o la bici, para eh, esos recorridos más cercanos, esos recorridos de la última milla, eh, que es donde se, se centran además la mayoría de nuestros, de nuestros desplazamientos. Creo que, en primer lugar, debemos hacer una labor de concienciación eh, a la población. Yo creo que esto debería ser resultado de un debate social, ciudadano, en el que eh, hablásemos de estas, de estas eh, cuestiones y que asumiésemos pues, bueno, la importancia que tiene para la sostenibilidad de nuestras ciudades y del planeta en su, en su conjunto. Yo creo que apostando por el transporte público y por otro, y por otro tipo de, de movilidad eh, más sostenible, eh, vamos a ganar todos y va a ganar la calidad de vida de cada uno de nosotros. Pero la movilidad no es solo un asunto de administraciones públicas, es también un área de importante innovación tecnológica, donde diversas empresas aportan soluciones imaginativas que, al mismo tiempo que apoyan la movilidad sostenible, son generadoras de valor. Citi es un proyecto eh, muy ilusionante entre dos grandes empresas como Ferrovial y Renault, eh, es una joint venture eh, cuyo primer proyecto es Madrid, lanzamos Madrid en el 2017 con 650 vehículos 100% eléctricos repartidos por toda la ciudad de Madrid en un área de más de 100 kilómetros cuadrados. A día de hoy tenemos más de 240.000 usuarios con un perfil joven, pero absolutamente vinculado con la movilidad de la ciudad, muy dinámico tanto para el ocio como para el mundo laboral, eh, y las cifras de que estamos alcanzando tanto en kilómetros recorridos en usuarios como también en toneladas de CO2 evitadas a la atmósfera y ese punto sostenible eh, y eficiente que tiene nuestro servicio está siendo primordial para que City sea considerado por, por todos como un gran eh, proyecto y un caso de éxito claro. En todo caso, el tercer agente involucrado en el desarrollo de los planos de movilidad urbana sostenible, además de las administraciones públicas y el sector privado, son los ciudadanos, que además son el elemento central de los mismos, pues es a quien va dirigido. Mucha importancia a la participación, como decía antes, yo creo que se han producido cambios muy importantes en nuestra sociedad en los últimos 20 años. Por un lado ha surgido esta preocupación o esta evidencia ...de la preocupación y de la lucha contra el cambio climático... ...pero también hay una exigencia mayor... ...de la ciudadanía en participar en todo lo que tiene que ver con su... ...con su vida... Eh, ...pública y su vida individual ¿no? ...entonces yo creo que... Eh, ...debemos de incentivar ese... ...ese modelo de participación ciudadana... ...debemos de reflexionar mucho más sobre... ...sobre el transporte, sobre... Cómo queremos eh, vivir en, en nuestras ciudades... ...sobre qué modelo de ciudades eh, es, la que, es la que queremos... ...yo creo que es una cuestión sobre la que reflexionamos eh, muy poco... ...y que además cuando se reflexiona yo creo que es una reflexión más técnica... Eh, ...y que no alcanza a la, a la ciudadanía... ...yo creo que bueno, pues que todas estas eh, iniciativas nuevas... ...que todavía son muy incipientes... ...pero yo creo que se van a ir consolidando en el, en el futuro... como ...los procesos participativos, eh, los presupuestos participativos... ...que las personas puedan decidir sobre el diseño del de, de espacio urbano... ...pues yo creo que va a ser muy importante eh, para esto. Bueno, lo está haciendo, eh, los usuarios, los ciudadanos son los que eligen... Son, los que, ...son nuestros clientes, el cliente es el que elige... ...qué sistema y qué uh, actividad pretende hacer en su, en su día a día... 240.000 personas han elegido City en un año y medio, esto nos impulsa o nos, nos hace pensar y nos hace creer en que el servicio que prestamos es aquel que el usuario demanda y el usuario lo que, lo que le pedimos es que sea eh, activo, que en aquellas políticas eh, locales y nacionales pues sea el que abandere el cambio. Eh, cualquier re regulación o cualquier normativa que no vaya en línea con lo que el usuario desea, con lo que el ciudadano quiere en su ciudad, eh, está abocada al, al fracaso. Y al revés, aquellas políticas que vayan alineadas con lo que el ciudadano aspira y aquello que tiene una conciencia de, de sostenibilidad, eficiencia, es, eh, es prioritario para el ciudadano y debe serlo para las administraciones. Los principios de desarrollo sostenible enunciados por Naciones Unidas animan a tejer alianzas entre la administración pública, el sector privado y nosotros, los ciudadanos, aunando principios, valores y metas compartidas y que, colocando a la gente en el centro, nos lleve a lograr una movilidad sostenible.